no puedo ver con claridad, ponte a bailar que te quiero ver y tomar una foto para ver al face. Y qué claría si te cuento mi sueño, donde te damos a primera vista y le doy un beso para sacarte una sonrisa. A primera vista me enamoraste de soñar. Que me besaste cuando me dice, cuando me dice. No me gusta como intensamente se nació la tristeza. Tu nacito, tres nací, nací ellos más yo en, marzo, en Nuestra aventura empieza el tuya de abril. Porque me enamoraste al primer vista de tus ojos, de tus años, de tu cuerpo, de esa sonrisa que tienes. Y ponte a verla quiero ver y tomar una foto por su al seis. Porque tú naciste el 3 y yo nací el 12 Yo en marzo y tú en mayo, nuestra no aventura empieza el 14 de abril. Y hay que disfrutar esto Y pues voy a bailar que te quiero ver y tomar una foto para subir al Face Entonces la primera vez te quise enamorar, no sé qué pasó pero no lo porque yo te quería ver bailar y tomarte una foto pa' subir al frente En el se me enamoré Sé que tenemos un medio de diferencia pero eso que importa la edad me no importa Solo importa lo que sientes en mi corazón Así que ponte allá que te quiero ver y tomar una foto para subir al frente Yo te vi algo así que me enamoré a primera vista Tú me das pistas de que siente lo mismo Tú dices que los sueños sean realidad Pero no veo qué pasa No puedo con claridad No puedo pensar con claridad Y con mi pensamiento me pongo a la tristeza Me a la tristeza porque no veo Porque no sientes lo mismo que yo entonces no sé qué hacer para convencerte, para enamorarte A primera vista ya no logré, así que no sé qué hacer Espero que te enamores de mí Una aventura que empiece, Eso espero Si era Music Primera vista. <risa> y ponte a bailar que te quiero ver y tomar una foto para subir a serie